Vale, estamos aquí. Yo no voy igual. Vamos allá. Vamos allá. Miren, en estos momentos está sucediendo en la capital de República Dominicana, en el Distrito Nacional, allanamientos. Están haciendo algunos allanamientos a exfuncionarios de gobierno de Dalío Melina. Entre eso está el señor Víctor Guillermo Libran. Baez, ex-cónsul de general de la República Dominicana en La Habana, Cuba, en la gestión del ex-presidente Danilo Medina. Para Ya ustedes saben, eso es lo que hay, una, el Ministerio Público está allanando eh, la residencia de Víctor Guillermo. También están allanando, que es esa la que está viendo usted en pantalla, Esa es eh, el allanamiento a la Torre Alcón eh, Paradisco, ubicada en la Avenida México 114, en el sector los en la espereira eh, Esperilla, perdón, eh, según informaciones extraoficiales del departamento de allanamiento a autoridades, eh, el ex director de Oisoe, Francisco Pagán, vive ahí o es dueño de ese apartamento. Los, eh, los representantes del Ministerio Público asistieron en la unidad del SWAT, o sea, fue el SWAT y el Dicrin que hicieron ese tipo de allanamiento. Las cosas se están poniendo cada día peor, más difícil. La cosa está sumamente difícil. Y miren, adivinen quién es la Tecachi. óyele cómo le pusieron. La Tecachi, la chivata del gobierno de Danilo. Adivinen quién es. ¿A que no saben quién es? ¿A quién no saben? ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué no saben? ¿Quién? Yeah, ¿Quién? Yeah, yeah. La esposa de Juacito Por, supuestamente es la Tecachi que ha comenzado a hablar y a meter a todo el mundo al medio. La esposa de Juacito Espor... Berlinesa Franco, vamos a ver si muchos consiguen una foto de la esposa de Juancito Sport que estaba en Inaipi. Esa señorita que usted ve ahí, que digo, perdón, no, no la está viendo ahí, pero esa señorita eh, de Inaipi fue la que chivateó a Yocasta Guzmán del Plazo Social. <risa> Ahora le dicen a Berlinesa la chivata del PLD, la chivata, la tecachi, le pusieron tecachi. La tecachi de, del, es del, del pasado gobierno. Yo quisiera tener una fotografía para que la vean. Bonita, muchacha, bonita, pero tecachi. Tecachi, eh, ya eso es tecachi. Es palabra Ya la palabra chivato ya no existe. Esa es la palabra tecachi. No, no, no. no, no. Fulano chivato. No, fulano es tecachi. Ya es así. No, los tigres cambian los códigos rápido. eso es. Oye, los tigres no duran mucho con una palabra. Primero a sapo después que yo que te, esa es esa misma es la comadre del presidente ahí está la comadre del presidente es la tecachi del pld chivatió a yocasta según dijo su abogado que fue ella que dijo y aceptó y dijo, bueno casi a mí me jalan se van todos yo no voy sola en esto en esto yo no me voy sola. Se va conmigo fulana, fulana, fulana y fulana. Yo no voy a caer preso por nadie. Ya hay compadre, ya Ya está resuelto. Y compadre sabe. Yo, por el único que vive por el compadre. Después, y vino la comadre. Y mi comadre comenzó a chivastiar. Y Yocasta puso un abogado. No, pero eso fue fácil. ¿Cómo ustedes le preguntan? ¿Y su nombre? No, fue fulana. No, pero primero su nombre. No, ok. Ah. <ríe> así. Eso fue este cachi. Señores, bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias a las personas que nos vieron y que estuvieron conmigo. Disfrutando un poquito, riéndose un poco de todas las cosas que está pasando. En tensión, botando el estrés. Tranquilo. Tranquilo, señores. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. ¡Ay, mañana es viernes! ¡Hey! ¡Hey! Bajé con trenza, mañana es. Mañana el viernes clásico de música. Ya ustedes saben, nos vemos mañana.